Gracias presidente. Gracias, presidente. Buenos días, señorías, desde el Grupo Parlamentario Unidos Podemos en Común Podemos en Marea, estamos radicalmente en contra de la ratificación de un acuerdo de asociación económica entre la Unión Europea y los países de África del Sur sin los estudios de impacto previos, la ratificación definitiva del acuerdo y, por lo tanto, pueden hoy contar con nuestro voto a favor de su moción. Hemos dicho no a la ratificación del acuerdo a fondo perdido en Europa, no la ratificación del acuerdo a fondo perdido en País Valencia y diremos no a la ratificación a fondo perdido al acuerdo hoy. No todos los grupos aquí presentes pueden hacer gala de esta coherencia, ya que el Partido Popular y el Partido Socialista han dicho no en el País Valencia, pero, sin embargo, portando como pabellón su pacto neoliberal, han dicho sí juntos, haciendo de buenos siervos al amo capital en el Europarlamento. Consideramos que el acuerdo va en contra de un producto emblemático a nivel socioeconómico y nos parece imprescindible que el Gobierno defienda los intereses de este sector en la Unión Europea. Hay varias razones que nos llevan a posicionarnos de partida en contra de este acuerdo de la Unión Europea con los países de África del Sur. Primero, encontramos razones socioeconómicas. Sospechamos que este acuerdo no dará respuesta a las necesidades de los campesinos africanos, pues solo responde a los intereses de las grandes corporaciones que acaparan tierras y cesiones de los propios gobiernos africanos y que beneficiarán incluso a la agricultura industrial que expulsa de sus tierras y condena a la miseria y a la pobreza a los campesinos africanos. Acuerdos de libre comercio como estos gestionados de espaldas a la ciudadanía amenazan además la agricultura familiar y la producción de proximidad, defensa imprescindible para nosotros. También afectará a los productores de cítricos dentro de las fronteras de la Unión Europea de forma negativa económicamente, entendemos habrá un mayor coste para hacer frente a un producto que excederá dentro de nuestras fronteras por un tratado de libre comercio y habrá mayores controles fitosanitarios ante la posibilidad de infecciones fúngicas externas que aún no han llegado a la Unión Europea, pero que este producto africano sí que hace que nuestra producción corra el riesgo de verse afligado. Además, la naranja sudafricana competirá con la navelina, la variedad más importante del país valenciano, que produjo seis, 120.000 toneladas en la campaña pasada y en anteriores, incluso superiores a las 800.000. Sudáfrica en este momento exporta anualmente 430.000 toneladas de cítricos a países comunitarios y, por lo tanto, afecta a las productoras españolas de cítricos, y esto afectará así para favorecer a estos países del sur de África, según el exportador en este momento tras España. En Sudáfrica, además, encontramos que hay motivos fitosanitarios para oponer a este tratado. En Sudáfrica está, tremida, está presente esa temida, presente esta temible plaga, la Black Spot, que todavía no ha llegado a Europa. Está causada por un hongo, que ahora mismo se supone que es la primera enfermedad fúngica en los campos a nivel mundial. En Europa, los cítricos procedentes de Sudáfrica se supone que sufren de esto y no se han tenido en cuenta las advertencias, por ejemplo, de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que está alertando continuamente de este riesgo. Sudáfrica incumple sistemáticamente las normas de seguridad fitosanitaria europeas, lo que me lleva a mi última propuesta, la última propuesta que algunos grupos hacen, que es hablar de un único punto de entrada de los cítricos procedentes de Sudáfrica a la Unión Europea. Aquí hay una cosa importante, que son recomendaciones que hace el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos a este respecto, que sin vergüenza ninguna de sus alianzas y tratados de libre comercio con la Unión Europea, atenta contra la soberanía de forma directa, recomendando que un único puerto autorizado para la descarga de cítricos procedentes de Sudáfrica, el único, sea Rotterdam, puerto conocido por todos por su laxitud para cumplir con la ley. Defendemos, por lo tanto, señorías, la soberanía de los pueblos. Defendemos a nuestras productoras, defendemos la calidad de nuestro campo y defendemos a nuestros trabajadores y trabajadoras. Por eso, hoy seguimos diciendo no a los pactos institucionales, a los pactos fuera de los parlamentos, a los pactos de los multinacionales que agreden directamente a la ciudadanía, que se hacen en contra de los sectores afectados y, por lo tanto, realizados en todo momento sin medir el impacto real para las personas, para los millones de personas que cada día viven de nuestros campos. Muchas gracias.